El secretario general del partido, revolucionario moderno PRM, Antonio Félix, mejor conocido como El Gallego, enfatizó en que hay una desunión entre el PRM y el actual alcalde de este municipio, Alex Díaz, pese a que llegó al cargo vía a la entidad política. En lo que son las relaciones políticas del día a día, la identificación, y estas cosas nosotros decimos, sostenemos y demostramos que nosotros no tenemos ninguna vinculación con la política, mental, en el caso mío ni personal, en el caso mío ni personal. Entonces, eh, eh, como institución no hay vinculación. Legalmente es un alcalde del partido, legalmente, pero en la práctica no es así, porque es que el ser se desligó de su institución partidaria. Nada Nada ha tenido que ver con la institución Después de Después que se luchó por él Lo llevamos A partir de ahí Se desvinculó. El dirigente dio a entender Que fue el funcionario municipal Que ha sido quien se olvidó Del compromiso con el partido Hay hay seres humanos que nunca olvidan sus compromiso con una institución, con un pueblo, con un grupo de amigos, con lo que sea, pero hay otra gente que eso le da un gleno. Entonces, lamentablemente, eso ha ocurrido en San Pasiona de Macorís. Pero nosotros, repito, no, ni hemos llorado, ni estamos llorando, ni vamos a llorar por eso. Al contrario, al contrario. A finales de esta semana se espera que el precandidato presidencial Luis Abinader visite esta ciudad para continuar la organización de su proyecto político. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.